No me genera mucho pequeño porque ¿Por Epa. Que las últimas participaciones no han sido buenas. ¿Eh? ¿Cómo que no? Es lo que yo pienso. Yo no descendí el torneo eso pasado. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Quién descendió el torneo pasado? Eh, vos, Agustina o Lucas Castro, no me acuerdo, uno de los dos. No, Luca. Lucas. Lucas, Me parece que descendiste vos, Agustina. Bueno. Eh... Vos no has salido campeón, Tano. Eh. ¿Cómo? Me, que vos tío? nunca has salido campeón. Yo salí campeón, no el campeonato mundial. Eh, sí salí pero una vez que gané con contundencia no ¿Tenemos jurado ¿no? Eh, Hay jurado pero el lunes va a dar el resultado De este... este... <risa> Pega, no hay jurado Sí, hay jurado <risa> chicos pero el lunes va a dar Está el bien. resultado Lo quiere analizar el fin de semana lo quiere, quiere, quiere... Viene muy flojo Parejo pero muy flojo Lo único que me anticipo es decir, dame dos días más para ver Lo que pasa es que faltas vos Tanito No, no, si esto es... Eh, Agustina Hay que explicarte otra vez todo el método Te lo pido por favor De estos cinco salen dos semifinalistas los cinco de la semana que viene salen dos semifinalistas más. Y uno para el descenso sea, Y uno vos, para el repechaje. Vos entraste en el segundo grupo. Exacto. Claro. Yo entré en el, la semana que viene. ¿eh? Así que eh, se imaginarán que los tíbetes... participa en este campeonato? <coughs> Entiendo que sí. Entiendo que ha presentado un recurso ante la Internacional eh, y le ha dado porque entienden que la última vez le robaron. No, no. Aparentemente... Ahí, ahí la propuesta de Agustina Y final. le darían una alternativa más. Pero ahora es tu turno, Sebastián. Cuyos nombres vienen interesantes el primero es tip inteligente viste qué difícil que por ahí es estacionar, encontrar el lugar justo para que el auto no te lo toque sí, que sí. te hacen un pequeño daño que lo estás revisando cuando te vas a subir mira este tip inteligente para que no le pase nada a tu vehículo voy a dar un super tip para cuando tengan auto, siempre el espejito en las avenidas lo cierran cosa de que si no se lo lleven puesto porque ven a mí ya me llevaron puesto todo el auto claro. pero el espejito va voy a dar un super tip para cuando tengan auto siempre el, a ver, espejito, el espejito no, no lo tocaron ven. Es verdad es bueno Es, es bueno. Que bueno. bueno el resto una a pena mí ya ¿no? Me llevaron puesto todo el auto porque pero el ahí te digo estaba. se van me parece que no sirve más ese auto claro. Qué fuerte Qué fue una eh? moto pero todo lo Claro agarré claro quién le pasó me <ríe> <los> Bueno <ríe> Se lo toma con humo ella, eso me parece interesante claro, sí, está bien. Hay que ¿Qué, qué loco eso, ¿no? Y bueno, ya no te queda tan alternativa Ya te has jugado sin fichas, ya ¿qué está. vas a hacer? A reclamar Nina estilista, tengo miedo de que esto ya haya salido al aire Bueno, me la juego Bueno, o seas mala onda, claro, Tano claro, ¿Te pasa vos con Dina Tano? Que te dice, papá, cortate el pelo, afeitate No, afeitate sí, por ahí me dice, pero no ¿Y la haces caso? Por la pinchada. Generalmente sí, claro Pero cuando la haces caso, después te dice, te quedó bien el texto sí, mencionaba, ya te pero sí, sí, obviamente Mira esta nena I don't like this So what, what should I do? You take it off Ok, but mommy doesn't like I don't like it Here you go I don't, hey <laughs> Why did you take it off? You said you wanted me to take it off Oh Is this back in your hair? <laughs> yeah Oh <laughs> Why, why did you take, no le estaría gustando. Why why you, take take you told me to. Ahora el tipo don't le like cambia it. la cara 100%, sí, La reacción de arena apenas lo mira sin, sin barba. No me gusta. <risa> bueno, está, eh, está buenísimo Está buenísimo, viene muy bien este recreo, chicos Vamos a seguir con la... Pará, pará, pará, pará, pará. acá pasó algo no, pero que Acá no. pasó algo, esto no es normal, chicos Te juro que igual estoy esperando la evolución Porque viste, por ahí viene arriba y te, te pega uno abajo El Tano eh, sería Messi A mí me meten en cada lío, chicos, ustedes traen pero, mi la a ver. Copa, Yo estoy seguro traen mi la Tano yo estoy seguro que después de ver este juego para niños vos, vos serías Messi en este juego a ver. y seguro se lo va a hacer a tus hijas mira Tienen que Tienen que llevar la pelotita por el laberinto. Ah, ahora no entiendo. ¿Esto no bien, eh? ¿Por qué le dan ideas al Tano, chicos? ¿Por qué hacen eso? Es una maravilla esto, ¿eh? Hay cierta maldad en esos padres, ¿no? ¿Cómo? Es Les juro que me muero, me hago pis. Un trauma para ¿Qué la 15 años después con el psicólogo. No entendí por qué el Tano no, sería No, dame uno de más. Porque de más. al Tano le gustan los sustos. Sí. Yo, se lo, yo se lo hice a mis sobrinitos cuando eran <risa> chiquitos con el celular, chicos. Pero no tanto así, Rodi. Esto es como muy fuerte. Es Sí, muy sí, fuerte. sí. Te lleva, te, te, te, hace, te hacen ver un video y en un momento te sale claro, el, te, te el culo. Sí, pero esto, viste, está ahí con penetrado no, no, no, la pantalla no, no. gigante. Mira, mira. <risa> ¿Cómo corren, viste? <risa> <risa> está enojado el de abajo. Y dice, déjame a mí. ¿Cómo, que ¿Cómo no corren? Se cae. Sí, sí, sí. Eh, ya estás aprobado Sebastián De mi parte quiero decirte Bonus track Porque el mundial de recreo así es cortito y al pie 3 y 1. Eh, no es eh, muchos videos como hacen algunas Bendición eh, Porque si algunas Y soy la, la única integrante femenina se me escapó eh, Bendición Saraciada. No sé si le pasó ir a un colegio religioso, pero por ahí, te ibas a miso, te, o no sé, te confesaba y te decían, bueno, ahora rezame tres pésame. Sí, y vos, había uno ¿no? que no te lo sabías. Sí. Y ahí ¿Cuál tenía... no te sabías vos, Sebastián? El pésame, me acuerdo, me costaba muchísimo. Era porque... medio bravo el pésame, Era sí. complicado. El credo también, bueno, era... Bueno, todo todos te costaban definitiva, bueno, ¿no? <risa> padre <risa> Nuestro más o bueno, llegaba. El Padre a Nuestro, el la Ave claro. María. <risa> ¿Qué tenía que hacer ahí? Tenía que un poquito. Y este nene la tiene clarísima. Dame, padre dijo, dame. muy velocidad. Pues yo no escuché nada. Yo no escuché nada hoy. No, pero yo bendecí en serio. ¿Y qué, es ¿Y qué dijiste ahí? No sé, yo no escuché tampoco. <risa> Aparte está concentrado, ¿no y tira amen, Y tira amen, el y tira amen. Pues yo no escuché nada. Yo no escuché nada hoy. No pero yo bendecí en serio. ¿Y qué dijiste ahí? No sé, yo no escuché tampoco. Brillante respuesta. Eh. Eh, la verdad Sebastián levantaste. Yo pensé que era irremontable tu recreo y, y bueno me estoy anticipando. Me levantaste y creo que estás en semifinales. Eh, Epa. Porque, pues lo, lo, lo, lo resto de la semana estaba medio flojona Y hoy vos venías en ese nivel Pero para mí pegaste ahí un estampido En los últimos dos Que te, para mí te ponen en la semifinal De este Mundial de Recreo No sé Agustina, no sé Rodolfo ¿Qué piensan ustedes? Eh? Chicos, todos sabemos que la semifinal va a ser Entre Sebastián Salas y yo Está clarísimo Ha sido muy bueno este recreo No tanto como el mío, claramente Pero me gustó muchísimo bueno. eh, Rodolfo, raro, pero te aprobó Agustina Esto es un fascinante, ¿no? Roddy, no, no salgo de mi asombro acá hay, acá hay connivencia, acá está pasando algo No, no, no, Poste que aquí no acá o sea, Estuvo bueno, Roddy. Hoy no ah, Sí A menos no, que bueno. vos pienses que estuvo malo pero, pero sabemos, sí, estuvo bueno Si fuéramos riguroso diríamos 50 y 50, ¿no? Estuvo bueno, pero es rara Diríamos es lo que dice esa chica, Marcela es Si fuéramos justos diríamos 50 buenos, 50 malos Porque los dos primeros fueron muy malos los No, otros, el dos del fueron fue bueno buenos. Ahora, los dos buenos fueron muy buenos Y los dos malos fueron ahí entonces, para mí ha aprobado. ¿Rodolfo? Rodolfo No, para bien? mí aprobadísimo. Va a Me sorprende ella. Estoy como... Basta, Rodolfo. Quizás no sea ella. Me ha dejado Rodolfo. mudo. Y es el espíritu. Le cambiaron que, la batalla. Algo pasó. Ah, bueno, a Sebastián, a eh, veremos qué dice la, ju la jurada internacional. Eh, que el lunes la jurada. La jurado, Sí, Epa. la jurado que hoy día decidió tomarse dos días más para ver a quién pone en la semifinales. Bien.